hola qué tal queridos amigos feliz jueves para todos este día la liturgia de la iglesia nos regala la memoria de san felipe y santiago apóstoles de los primeros que el señor llama a estar junto a él este par de discípulos que dan esa respuesta positiva a la llamada que el señor les hace o sea un día también para pensar para orar y para responder con valentía que así como estos Santos varones responden con valentía, también nosotros podamos con valentía responderle al Señor. Mi Señor, en tus manos nos ponemos. Te pido por tantos jóvenes, por tantos hermanos que están en esos procesos de discernimiento, bendícelos Señor, protégelos, llénalos de tu gracia y tu bendición. Amén. Hoy vamos a meditar el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos 6 al 14. En aquel tiempo dijo Jesús a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. Si me conocen a mí, conocerán también a mi Padre. Ahora ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús replica, hace tanto que estoy con ustedes y no me conoce, Felipe, que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo les digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí hace sus obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Si no crean a las obras, les aseguro, el que cree en mí también, Él hará obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Y lo que pidan en mi nombre, yo lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muéstranos el camino. Eh, ¿Cuál es el camino? Muchas veces, sobre todo en estos procesos de discernimiento vocacional, mis queridos hermanos, aparece la duda. Si será por aquí, si será esto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Señor, por favor, muéstrame el camino. Tengo dudas, tengo miedo. Y Jesús dice, no tengas miedo, yo soy el camino. ¿Cuál es el susto? Si yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. ¿Cuál es el susto, mis queridos hermanos? Adelante en esa respuesta a la llamada que el Señor nos hace. El Señor está esperando que le respondamos y que le respondamos con generosidad. No tengamos miedo. Vamos con el mejor de los amigos, con el mejor respaldo. Vamos a anunciar al, lo mejor, el mejor producto. Vamos, vamos con el mejor de lo mejor, con el Señor de los señores. Vamos a una empresa y allá trabajamos poco de años y al final nos echan Bueno, una liquidación. Vamos a trabajar para Dios. Quienes nos tiene prometido el cielo, el mejor de los jefes, el mejor de el mejor de lo mejor, lo mejor de lo mejor. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo se lo concederé, pidan en mi nombre. Hay un secreto, pedir en nombre, en nombre de Jesús. Tenemos la mejor garantía, mis queridos hermanos. Alabado sea el Señor. Un feliz día para todos, recuerden Hoy, primer jueves, la visita al Santísimo por las vocaciones y más en esta semana vocacional, nuestra plegaria por las vocaciones, los seminaristas, los religiosos, las religiosas, por la santificación de los sacerdotes. Feliz día.